Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por, por estar aquí. Eh, bueno, muchas gracias al Concello, especialmente a Sergio, que es la persona, a persona que estuvo organizando todo esto, hablando con todos nos, un poco marcando el ¿no? marcando foco que teníamos que tener. Eh, para mí era o que me, o que me pedía. Uy, aquí saltó, además, no un spoiler político. Nada, bueno. Planteése la pregunta de, de, de, de que yo falase de qué es de la cultura digital, ¿no? ¿Qué es o digital? Que una, realmente es una pregunta que tenga su complejidad. Simplemente para algunos de los que estamos aquí es pues, muy obvio, pero para muchos otros es eh, raro, ¿no? Falar de digital es de la e cultura. Voy en... Arranqué en galego, voy a hablar en castellán, porque además es un idioma de ir a velocidad, ¿eh? Como... Ahora me costa cambiar, pero como tengo 18 minutos, pues <risa> así, los, así, los, así los aprovecho más. ¿no? Entonces, bueno, la, la pregunta que me planteaba Sergio es de qué hablamos cuando hablamos de cultura digital. Y yo voy a tratar de hacer una introducción a las, a las cosas que vamos a ver a lo largo del día, que creo que es donde está lo interesante, y vamos a ver qué es la cultura digital a través de muchas experiencias, prácticas, muchos, muchos ejemplos, y la mayor parte de ellos, además, que, que suceden aquí al lado de nuestra... Al lado, de, al lado de nuestra casa. ¿no? Bueno, ahora voy a ver si funciona esto. Eh, la, la, pregunta es, la primera pregunta que haría es: ¿qué cambia con lo digital? Y en realidad. ¿Estás ¿Es... cambiando tú o estoy cambiando yo? Estoy ello? cambiando yo, déjame. Ah, sí. <risa> <risa> bueno, lo primero que deberíamos decir es que en realidad cuando habl deberíamos hablar de culturas digitales. Y posiblemente hay muchas culturas que no les llamamos así. O sea, que hay, hay mucha banalidad, hay mucha superficialidad, hay mucho engaño en lo digital, igual que hay en lo no digital, ¿no? No, no, hay, nada, no hay nada nuevo. Y a ver si conseguimos que funcione, porque si no, parece que voy a hablar de esto y en realidad esto era solo el arranque de... Entonces, os ponía lo que pretendía compartiros como... O sea, lo digital cambia... Lo importante, hablamos de lo digital como cultura porque es un cambio en las prácticas, en los valores, en la forma de relacionarnos, en la forma de producir y de hacer las cosas, ¿no? Y eso sucede en todos los ámbitos. Y lo que pretendía con esto era un poco haceros como una panorámica eh, desde la anécdota ¿no? de cómo lo digital, lo digital cambia la forma en la que las celebrities se relacionan con la sociedad, en la forma en la que funciona esa, esa, ese mundo ¿no? eh, tan, tan superficial, podríamos decir. Estos son, estos son noticias, noticia, noticias recientes, y no es por meterme específicamente con, con dos partidos, pero... O sea, de cómo también se utiliza lo digital para manipular, para engañar, para tratar... De, de la misma forma que los medios de comunicación han sido sometidos a ese tipo de procesos en el pasado en, el, en formatos, en formatos a, a, analógicos. ¿no? Pero realmente hay una cultura digital, una cierta cultura digital, posiblemente minoritaria, ¿eh? pero lo interesante es que es la minoría de algo muy grande... Que es donde creo que está lo interesante. Y es en donde están ciertos valores nuevos o recuperados y ciertas prácticas que, es, que son como luces, ¿no? como, como un síntoma de esperanza, de que las cosas se pueden hacer de otra, de otra forma, se pueden hacer de una manera más humana, etcétera, etcétera. Esa fotografía pretendía reflejar eso. Y, y, y pongo una fotografía que es esencialmente analógica, porque lo, lo digital no tenemos que pensar que es algo restringido a algo que antes llamábamos el ciberespacio, sino que lo digital es una nueva capa de la realidad, ¿eh? una capa que se mezcla con la realidad eh, tradicional y analógica, creando un nuevo, un nuevo entorno, una nueva forma de relación. Y creo que la, las utilidades de lo digital más interesantes son las que están sucediendo realmente en el, en el espacio de encuentro, en el espacio, en el espacio analógico. Entonces, un poco para centrarme en esa, en esa cultura digital que es la que a mí me interesa y creo que la que nos interesa aquí, y donde creo que hay síntomas de, de esperanza de otra forma de hacer las cosas, creo que deberíamos reflexionar sobre bueno, cómo está cambiando el mundo, ¿no? lo que podríamos llamar como el nuevo, el nuevo escenario. Y el nuevo escenario para mí pues, tiene como unas nuevas reglas. ¿no? Nuevas... Y yendo muy rápido, ¿eh? Eh, fijaros que para mí quizás la regla fundamental es que en el mundo en el que estamos hoy en día, la norma es la incertidumbre y la complejidad. ¿eh? Eh los niveles de incertidumbre y de complejidad, si están relacionados, son mucho mayores que hace décadas y eso tiene una consecuencia muy clara, que es la predictibilidad. O sea, es muy difícil que sepamos lo que va a pasar en el futuro eh, y, por lo tanto, tiene otra, tiene otra consecuencia muy clara, que el, el valor de la planificación, que ha sido como una actividad siempre muy venerada y muy, todo, la, todo se ha planificado, el valor de la planificación es, es muy limitado o incluso nulo. ¿Por qué? Porque cuando no podemos predecir no podemos planificar. Planificar es la capacidad de predecir con un cierto nivel de, de, de, de, de certeza lo que va a pasar en el futuro. Y cuando no podemos predecir, tenemos que pasar a experimentar, eh, a, a, a plantear hipótesis y hacer experimentos. ¿no? Y tenemos que pasar a prototipar. Y se habla mucho del prototipado. Y la moda, que creo que es mucho más que una moda, el prototipado tiene mucho que ver con una nueva, con una nueva realidad. El segundo elemento es la tecnología y algo hablamos mucho de la disrupción tecnológica no solo que la tecnología cambia las cosas eh, eh, sino que las cambia de una forma muy radical os pongo un ejemplo este gráfico es, es para mí es, es bastante es simpático pero es muy interesante eh, muy rápidamente eso es un estudio del año pasado de la universidad de Stanford donde se analizaba en Estados Unidos eh, Cómo se, cómo se conocieron las parejas eh, heterosexuales, que no aparece ahí, pero son parejas heterosexuales, eh, las parejas estables, los romantic partners, traduzcámoslo por parejas estables. ¿no? Y, y es una historia de, de, de Estados Unidos que en cierta medida es muy parecida a la, a la historia de, de, de Europa. ¿no? como en los años 40 o 50 la gente se conocía pues, en la iglesia, en el colegio o en la vecindad y eran las pocas comunidades a las que pertenecíamos, eran eran pocas y estaban geográficamente limitadas. Poco a poco eso fue cambiando porque aparecieron ahí el trabajo, aparecieron los bares, o sea, aparecieron. Nos fuimos abriendo, ¿eh? fuimos conectándonos con otros mundos ya más espaciados geográficamente. Y lo que es interesante es esa línea que se ve, la más tenue, que, que, que arranca en el 90 y pico, eh, que es la línea de las parejas que se conocen online. Es interesante por dos razones. Fijaros, porque tiene un patrón totalmente distinto al resto. No porque suba o baje, sino porque sube con una velocidad brutal. O sea, en menos de cinco años pasa a ser un 25% de las relaciones se generan online. Fijaros que, por cierto, como curiosidad, es el año, son los años 90, no son los años 2000. Y este, y este gráfico acaba en el 2009. ¿Eh? Pero fijaros, esa velocidad de cambio es la idea de la disrupción. No solo, no solo es el cambio, es la velocidad del cambio. ¿Eh? Entonces, Echad la vista atrás cinco años, cómo era el mundo hace cinco, diez, diez años, etc. Ojo, y otra cosa interesante, no solo cambia el canal, no. Todos somos conscientes de que el cambio de canal implica un cambio de la forma en que nos relacionamos, y eso es lo realmente, lo realmente relevante. Es Solo un ejemplo, para, para, para que, pero visualiza muy bien lo que es la idea de disrupción. Otro elemento importante es que estamos, estamos en el mundo de la, de la cooperación, de los ecosistemas... Eh, incluso creo que tenemos un cierto agotamiento de usar esas palabras lo colaborativo lo creativo etcétera etcétera o sea, lo usamos constantemente y muchas veces lo usamos de manera de manera bastante bastante banal ¿no? eh, pero hay un fondo de realidad que me parece muy interesante o sea la, la idea de cooperación la idea de que la idea de que podemos que, que colaborando podemos conseguir más y podemos conseguir más incluso de forma egoísta para nosotros mismos y la idea de ecosistema que está íntimamente relacionada un ecosistema es un conjunto de agentes diversos, necesita diversidad y necesita interacción. ¿Eh? Y eso es lo que estamos viendo ahora, la capacidad de abrirnos y de conectarnos con otras personas, con otras organizaciones, además de manera intertrans o antidisciplinar, como queramos, como queramos llamarlo. Creo que esta idea está íntimamente unida a, una, a algo mucho más profundo, que es un cierto cambio cultural, un cierto cambio címbico en los valores, ¿no? el, el cambio de la propiedad al uso, el, el, cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de lo local, etc. Ahí la, la emergencia y la reemergencia de unos ciertos valores, que no es más que nuevos es que emergen de nuevo, que están muy conectados con la idea de ecosistema, con la idea de, coopera, con la idea de, de cooperación. Os pongo no un ejemplo, sino mmm, un estudio que me parece también muy interesante de unos economistas y unos psicólogos en este caso también norteamericanos, que lo que hicieron fue vamos a, vamos a analizar todos los estudios experimentales que hay en, para, que, que tratan de ver si los, hermanos, si los humanos cooperan y por qué cooperan. ¿no? Y no, no, me, no me enrollo, pero una conclusión se publicó el año pasado y tenía una conclusión muy importante. En la, en la revisión de toda esa literatura, de todas las experiencias que hay de cooperación demuestran que los, los, las herramientas económicas, entendámonos, los, los impuestos, los incentivos económicos tienen muy poco impacto en la cooperación. No generan, no generan cooperación. En cambio, lo que llaman las normas sociales, ¿eh? las normas sociales, el que exista una cultura de cooperación, sí realmente tiene un impacto. Y os lo explico con un ejemplo, un ejemplo que, que utilizaron los mismos autores para hacer un artículo de divulgación en The New York Times. Y que es muy interesante. En California hay un problema con el agua, bastante, bastante importante, eh, y es un, el típico problema de cooperación, en el sentido de que yo puedo permitirme consumir más agua, pero estoy, digamos, eh, haciéndole daño a un bien común que, tiene, que, que es renovable. ¿no? Entonces, ese es, un pro, ese es un problema de cooperación. El consumir menos agua es una forma de, es una forma de cooperar. Podemos decir que es una forma muy light, muy, muy, pero es una forma de cooperar. Eh, en California se han hecho un montón de experiencias en las que se sube el precio del agua. Y lo que se demostró es que se tendría que subir el precio del agua de una forma estratosférica para que realmente la gente consumiese menos agua. Lo cual te llevaba a una conclusión obvia, que era la única forma de conservar el agua con, este, con estos métodos punitivos era excluir a la gente del consumo de agua, subirla a tal precio que mucha gente no podría ni siquiera consumir agua, lo cual pasaría a ser eh, un sinsentido. Y, y, y, en cambio, hay otras experiencias muy curiosas y, me detengo un poco en esto, es en, en, en, en, en vecindades, en pequeños barrios, generar plataformas digitales muy sencillas donde tú puedes observar el consumo de agua de todo el mundo, incluido tu propio consumo. Lo que demostraron es que cuando tú activas ese tipo de plataformas, sin ningún premio, ningún castigo, o sea, con, actuando con toda libertad, la gente reduce el consumo de agua mucho más que cuando tú le subes el precio, por ejemplo, incluso el doble o el triple. Este, este, este caso no es una anomalía, la mayor, de caso, caso, la mayor parte de casos responden a eso y demuestran que la cooperación, y esto es algo que la biología evolutiva cuenta desde hace mucho tiempo, la cooperación depende de dos factores, de la posibilidad de reciprocidad yo coopero con los que pueden cooperar conmigo y eso requiere una proximidad, porque con alguien que me encuentro una vez en la vida no voy, no voy a poder cooperar, y segundo, la transparencia para tener fiabilidad, saber información sobre el otro, saber de la voluntad de cooperar del otro. Si lo pensáis, lo digital ha aumentado mucho las posibilidades de reciprocidad y de transparencia. O sea, yo encuentro cierta lógica en la emergencia de la cooperación simplemente porque lo digital, uno de los, efectos, uno de los posibles efectos de lo digital es que al estar conectados la posibilidad de reciprocidad es mucho mayor y ya no está dependiendo solo de la geografía. Y lo segundo, genera o puede generar transparencia porque genera información, deja, todos dejamos trazas. Entonces, ese mundo de los datos, que tiene muchos fantasmas, también tiene estas posibilidades. Bien, esos cuatro elementos yo creo que son los que marcan el nuevo escenario. Y en ese nuevo escenario emerge una nueva forma de hacer las cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo es esa nueva forma de, de, hacer la, de hacer las cosas? Para mí esa nueva forma de hacer las cosas tiene tres pilares. Eh, mi forma de, de, de, de explicarlo, ¿no? Y posiblemente esos tres pilares los vais a ver reflejados en muchas de las cosas que ya se contaron antes. Claudia hablaba de datos abiertos, etcétera, etcétera, y de los que vamos a ver después. O sea, el primer pilar de esa nueva cultura digital son infraestructuras y tecnologías, que es un poco lo mismo, porque las infraestructuras digitales podemos... A veces las confundimos y no es mi, mi objetivo aquí distinguirlas, ¿no? Infraestructuras y tecnologías comunes, ojo. Tecnologías que son propiedad de todo, que están construidas por una comunidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es OpenStreetMap. OpenStreetMap no es que sea la alternativa a Google Maps ni nada de esto. De hecho, existe desde antes. OpenStreetMap es una infraestructura de datos, o sea, que permite hacer mapas, que, que es propiedad de todos. ¿eh? Y lo ha desarrollado una comunidad, que es OpenStreetMap, que tiene nodos en prácticamente todos los países del mundo. ¿Por qué es interesante OpenStreetMap? Pues por muchas razones. Primero, porque te da autonomía tecnológica. O sea, no dependes de un proveedor que, aunque te regale la plataforma, no te cuenta cómo, cómo está construida esa plataforma. ¿Eh? Y, y estás viendo una ficción que crees que es una realidad. Y segundo, porque es una, es una tecnología que podemos desarrollar entre todos. Os cuento, os cuento un caso. Sabéis que en Ecuador ha habido un terremoto hace pocos meses... El principal, uno de los problemas del terremoto, de la, de la ayuda rápida, de la reconstrucción, es no hay mapas. Eso es muy típico, los mapas son malos. Google Maps tiene mapas muy malos y el gobierno ecuatoriano tenía mapas muy malos de esa zona. Y además, aunque fueran buenos, da igual, porque el terremoto destroza el territorio y por lo tanto hay que hacer nuevos mapas. Bueno, pues, utilizando OpenStreetMap, un grupo de 2.000 personas en todo el mundo, muchos de ellos franceses y españoles, por cierto... Y liderados desde Ecuador por, por, alguno, por alguna gente que, que están en universidades ecuatorianas, en menos de una semana levantaron una nueva cartografía, apoyándose en imágenes de satélite, gente sobre el terreno, etcétera, etcétera, pero la construyeron sobre OpenStreetMap, que al cabo de una semana se, se convirtió en la infraestructura de datos espacial básica para gestionar todo, toda la acción sobre, sobre, sobre el territorio. Me parece que voy muy mal de tiempo. Entonces voy un poco rápido. Los segundos son los laboratorios, los laboratorios ciudadanos. ¿Qué es un laboratorio ciudadano? Es un entorno, después se nos van a hablar de eso. Son los entornos eh, digitales, físicos, donde la gente ahora se reúne no para consumir, sino para producir. Eh. Y a veces son las nuevas versiones de las bibliotecas, a veces son los Make Space, los Fab Labs, los Media Labs. Les llamo, los HackerSpace, les llamamos y a veces no les llamamos nada. Pero hay una tendencia a que comunidades más o menos organizadas, eh, que nacen de forma orgánica, utilicen esos entornos como lugares de prototipado y de experimentación ¿eh? y lugares de interdisciplinaridad. Y el tercer elemento, esta es la parte más de infraestructura, el tercer elemento es que hay unas nuevas prácticas que yo no sabría cómo definirlas, pero mucha gente habla de las prácticas hacker, ¿no? Porque son herederas de los hackers, de, la, de las comunidades, o dicho de otra forma, de las comunidades de software libre, ¿no? De cómo en los últimos 40 50 años ha habido grupos de programadores que han trabajado de otra manera, que han tenido un enorme éxito porque han desarrollado software que ha sido muy exitoso ¿eh? y esa es, la, esa es una medida clara del éxito. Internet funciona en un 80% con software libre y, y, son, y, son y, y, y, han y han trabajado en forma de comunidades que han ido agregando empresas, organizaciones, etcétera, etcétera. Y esas prácticas... Yo creo que son unas prácticas que han demostrado que hay una for otra forma de hacer las cosas, más allá de las lógicas industriales, que además son muy competitivas, o sea, que son capaces de hacer las cosas mejor de lo que lo puede hacer una organización. ¿Y en qué se basan estas prácticas? Se basan en cuatro, para mí en cuatro elementos básicos. El primero, es la idea de prototipado continuo, la idea de experimentación continua, a la que aludía antes. La segunda, la idea de la comunidad. Son entornos abiertos. ¿no? Son entornos en los que la gente puede participar, en los que hay hospitalidad, en los que la gente es bienvenida. ¿eh? Y no son entornos cerrados. ¿eh? Y que tienen unas reglas de juego, unas reglas de juego para, poder, para poder funcionar. Y lo tercero es que se gobiernan de una forma distinta. Hay sistemas de meritocracia, sistemas, o sea, son organizaciones muy horizontales, eh, no necesitan estar de acuerdo en todo para, para cooperar, o sea, lo que necesitan es un consenso aproximado, necesitan estar de acuerdo con un objetivo, y eso es muy distinto a la, a la mayoría de organizaciones que conocemos. Y, y, y el tercero es que, como trabajan con la idea del código abierto, o sea, de que el código es un común, eh, se puede hacer técnicamente un fork, o sea, que cuando alguien tiene una nueva idea o con alguien no está de acuerdo en cómo se hace, se puede replicar, se puede replicar el proyecto. ¿no? Y el último elemento es que gracias a la tecnología, esas comunidades no son de decenas de personas, sino que a veces son de miles o decenas de miles o de millones de personas colaborando, colaborando entre sí. Si lo pensáis, ese modelo es un modelo que está en muchos lugares y es un modelo eh, que ha tenido mucho éxito y que nos está dando las claves de cómo funciona la cultura digital, esa cultura digital a la que yo aludía, aludía, aludía al principio. Ya para terminar, eh, quería conectar esto. Es, esas prácticas no son prácticas que estén al margen de, o sea, son prácticas que están metidas, insertadas en nuestra sociedad y que tienen una repercusión económica. Después vamos a ir habiendo muchos ejemplos. Yo creo que hay que hacer una reivindicación, y con esto termino, de también las nuevas economías, de cómo estas prácticas pueden generar formas de sostenibilidad económica entre las personas que la practican y pueden generar bienestar y beneficio a la, a la, a la sociedad. ¿no? Eh, os recomiendo, pero ojo, pero ojo, os recomiendo este, este libro... Eh, que me parece muy interesante porque, porque advierte que en realidad en el mundo digital, la mayor parte del mundo está re, replicando el, el modelo industrial eh, en el ámbito digital y lo está exacerbando. ¿no? Y nos está llevando a extremos en lo que, que estamos haciendo, eh, lo que estamos haciendo es dejando el valor dentro de los algoritmos y dentro de las máquinas eh, y dentro de los datos y colocando a los, a los humanos en la periferia ¿Eh? como simples piezas reemplazables. ¿no? Siempre se pone el ejemplo del, del, mecánico, del pavo mecánico de Amazon, que es una forma de desarrollar software de bajo coste que tiene muchas cons consecuencias perversas sobre, sobre las relaciones laborales, la, los beneficios, etcétera, de la gente que, de la gente que, que participa. ¿no? Y estamos viendo la, la emergencia de, no, de muchísimas plataformas que además se le llama de economía colaborativa y parece que reivindican ese modelo de cooperación cuando en realidad es una pseudo-economía colaborativa, una economía en la que hay un nueva, una nueva recentralización y un nuevo, papel del inter, un, nuevo intermediario, eh, un nuevo intermediario que controla totalmente. Y de hecho, estamos empezando a ver cosas como que los propios afectados empiezan a rebelar contra esas, contra esas nuevas tiranías eh, o incluso que empiezan a aparecer tecnologías, eh, el, todo sabe, el blockchain, bitcoin, etcétera, Nuevas tecnologías que hacen innecesario que hacen innecesario el, el, ese nuevo intermediario. Y en estos momentos hay un debate interesante y una, un trabajo interesante y, y muchos proyectos alrededor de cómo reinventamos, cómo reinventamos estos modelos de economía, de pseudoeconomía colaborativa, y está emergiendo un término que es el cooperativismo de plataforma. ¿eh? ¿Qué es, ¿Por qué? Porque es heredero, en cierto medio, de los modelos cooperativos tradicionales, es también heredero de, ese, de esos modelos de plataformas digitales. ¿eh? Y, y digamos que hay un, hay un movimiento de debate acerca de cómo reinventamos la cooperación en lo, en lo, en lo económico para digamos colocar al ser humano en el centro en el centro de la cadena de valor y no en la periferia de la cadena de valor. Y creo que lo interesante es que muchos de esos proyectos los tenemos muy cerca. O sea, no son grandes proyectos que suceden en otros lugares del mundo, sino que están a la puerta de, a la puerta de, nuestra, de nuestra casa ocurriendo, ocurriendo en, estos, en, estos, en estos momentos. Perdonad por el, perdonad por el aturullamiento por, y, y muchas gracias por todo.